¡Eres 27 en semana! ¡Ton bueno! ¡Ni quinto grado y luego vos... ¡217 semanal! ¡Ninguno para el ninguno ¡Eres que lo dieron a mí! ¡Era de estar besando los pies aquí! ¡Lo no votaron! ¡Dale, para dos semanas! Sí, ¡Ya! ¡Plata! Si sí, ¿sí? no se merece un... un vaso de agua. ¡Te tomo $800 pesos negros de merata! ¡Ostos bien y pico negros! ¡No se necesitan un trabajo y que lo consiguen! ¿Ya no sé de qué va a vivir ahora? ¡No de esa mijosa! Mandaré. También es si mandaré. Dame préstame, pero con qué demonios va a pagar. Pues, pues que le preste, cosa de verdad. Pero con qué se lo va a pagar para acá si no trabaja. O sea, toda la sola Biblia dice que no trabaja, que no coma. Dios dice eso, que tú la cosa. Si una persona enferma, un inválido, pues ya la Pero que le gusta fumar. Si me fumas ahora, Dios sabe que se fuma como dos o tres caras. Mera, caramba. yo no te de tan duro animal que de tan duro animal que es